La pila. Señores, todos sabemos lo que es la pila, ¿no? Porque ya lo hemos utilizado. Tenemos que saber lo que es la pila, ¿no? En memoria, nosotros tenemos un espacio, ¿vale? Tenemos espacio para guardar datos y entonces aquí recordamos que, por ejemplo, esto podía ser FF. FF lo voy a hacer con direcciones de 16 bits, ¿vale? Esto podía ser cero, y entonces nosotros podríamos tener aquí el registro SP en esta dirección, que ahora es ESP, ¿vale? Es el puntero de la pila. Entonces, el puntero de la pila sabemos que lo que hace es marcarnos el tope de la pila o es el último valor que se guarda en la pila. Por ejemplo, aquí podría haber guardado un 15, ¿vale? Entonces, esto es el último valor que hay en la pila y la pila es esto de aquí. Esto de aquí es la pila, ¿vale? Todo esto. De aquí, entonces lo que hacemos cuando hacemos un push por ejemplo, es simplemente que el valor de este registro ahora que estamos trabajando en 32 bits un push es meter 4 bytes con lo cual lo que hacemos es sumarle a sp4 y por tanto sp pasa a apuntar aquí abajo y si supongamos que yo he hecho un push del valor 5 pues entonces aquí se pone un 5 y la pila ahora ocupa esto vale esto es como funciona la pila, cuando hacemos pop, lo que hacemos simplemente, si yo hago un pop EAX, tendría el registro EAX, este 5 pasaría a EAX, SP se quitaría de aquí, se le restaría 4 y vendría a parar otra vez aquí, Vale este 5 no se borra de la memoria, sigue ahí, pero ya no está en la pila, está fuera, con lo cual a partir de ahí eso puede ser modificado por cualquier otra cosa, puede volver a ser sobrescrito por la pila cuando llegue, es una pila, común y corriente, cuando yo hago push, apilo cosas, cuando yo hago pop, desapilo cosas, ¿vale? Simplemente funciona así, de base, hasta aquí, esto lo tendría que tener claro, esto es lo mismo que en Amstrad, igual, igual, sin ninguna diferencia, ¿vale? De La única que trabajamos ahora con 32 bits, entonces, nosotros cuando hacemos funciones en PC, y esto, ojo, que es súper relevante para que entendáis muchas de las cosas que van a pasar en vuestros programas, en C++ y en C, ¿vale? Eh, muchas de las cosas que hacemos, nosotros creamos funciones. Entonces yo tengo, por ejemplo, main, que es una función, y luego tengo mi función que he llamado prn, que es otra función. Entonces, cuando yo entro en main, yo tendré ESP apuntando a un sitio, por ejemplo, a este. Y también tendré otro registro que os he dicho antes que está, que es EBP, que es el Base Pointer, esto es el Stack Pointer, que estará apuntando a alguna zona más arriba en la memoria o lo que es lo mismo antes en la pila. La pila será más grande, ¿vale? Supongamos que esto sigue por aquí, crece por aquí, olvidaos de esto, y que la pila llega más arriba. ¿Vale? Esta distancia de aquí... Esto es lo que se suele llamar un frame o un ámbito. Este puntero base está indicando dónde empieza un ámbito que es el anterior a main, porque como os he dicho, a main lo llama start, con lo cual hay ámbitos anteriores a main y main no es más que una función a la que se le llama desde otro sitio. Cuando se llama main, ¿qué es lo primero que se hace? Ya habéis visto en el código, os lo voy a recordar, ¿vale? El código que tenemos aquí, lo primero que hace es push ebp, que es salvar el registro base pointer. ¿Por qué hacemos esto? Y esto es, es importante que lo veamos con calma. Ebp está apuntando aquí, es esta dirección de memoria. Yo la guardo en la pila. Guardarla en la pila es meto aquí el ebp, vale, el anterior. Voy a, voy a ver si borro esto para que esté un poco más claro. Yo metería aquí el EBP antiguo, ¿vale? Lo voy a llamar old EBP, que es el que estaba aquí. Lo he, lo he guardado aquí y entonces ESP ahora apunta aquí, al tope de la pila, ¿vale? Eso es lo que acabo de hacer. ¿Por qué he hecho esto? Porque lo que he hecho es guardarme dónde estaba el anterior frame de quien me ha llamado. Yo voy a empezar la función main... Y lo que tengo que saber es cuando yo termine main, tendré que volver a dejar esp donde estaba, aquí, y BP donde estaba, ahí, para que la función anterior continúe con las cosas tal cual estaba. ¿Vale? Porque el frame, esto de aquí es el ámbito de la anterior función y eso significa que todo lo que hay aquí guardado, pertenece a la anterior función. Son datos de la anterior función. Entonces, todos esos que son datos de la anterior función... Están en esa zona y yo lo que tengo que asegurarme es que cuando main termine, yo vuelvo a dejar ESP apuntando aquí y EBP apuntando aquí para que la otra función continúe como si no me hubiera llamado. Solo con el resultado de la llamada, ¿vale? Entonces, guardo el old EBP aquí y lo siguiente que hago, si os fijáis, lo vais a ver aquí, es este MOV. Este MOV lo que hace es copiar lo que vale es EPSP en EBP. Esto es, esa copia es, esto que es lo que vale SP, lo meto en EBP. He salvado EBP y ahora hago que EBP pase de estar aquí a estar aquí, básicamente. Vale lo mismo que sp es decir, los dos apuntan aquí. ¿Qué significa eso? Que a partir de ahora, esto de aquí para abajo es el nuevo frame es decir, este hueco de aquí es para la nueva función main, este hueco anterior era para la anterior función start, ¿vale? Yo simplemente estoy dividiendo lo que es la pila, ¿vale? Que la dibujo aquí aparte en frames, aquí es el de start, aquí empieza el de main y cuando termine el de main, lo que haré si main llama a prn, tendré que hacer otro frame para prn, entonces es... EBP, ESP, EBP, ESP, EBP, ESP, como veis, para formar el hueco, ¿de acuerdo? Hasta ahí me estáis siguiendo, se entiende lo que estamos haciendo, ¿no? Es, ESP siempre apunta al tope de la pila y EBP lo que apunta siempre es a la base de donde empieza el frame de nuestra función, es decir, el trozo de la pila donde guardamos los datos de nuestra función, ¿de acuerdo? Esa es la idea, entonces, eh, una cosa que me falta por matizar aquí es que como esto lo hace la función a la que es llamada, si os fijáis esto lo está haciendo ya main, a main la habrá llamado alguien desde fuera con un call, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que alguien me explique qué hace la función call, qué dos cosas exactas hace la función call, lo que es la, inst la instrucción, perdón, la instrucción call, dos cosas exactas que hace la instrucción call. Avanzar SP y mover CP, no. Meter la dirección para volver en la pila y saltar a la dirección indicada, eso es. Call es un jump que antes de hacer jump guarda en la pila la dirección de retorno, que es la de la siguiente instrucción, ¿vale? Nosotros ponemos call en un sitio determinado, nosotros ponemos call lo que tenemos que hacer es saltar a otro sitio y luego volver al siguiente punto detrás de call. Eso es lo que hace call, saltar a un sitio y volver. Pero para saber volver tiene que meter en la pila esta dirección, la dirección de retorno. Eso es lo que hace que luego pueda volver a donde estaba, ¿vale? Entonces, como esa dirección de retorno se ha guardado en la pila justo antes de llamar a main y justo antes de que hagamos este push y este tal, está aquí. Esta es la dirección de retorno. Justo esta es la dirección de retorno. Los cuatro bytes que hay antes de donde ahora mismo apunta EBP. Porque, ojo, esta parte de aquí arriba es sumando. La, la memoria crece hacia arriba y esto es restando. Con lo cual, esta dirección de aquí, como son 4 bytes, eso va a ser EBP más cuatro. Y esta dirección de aquí abajo, si yo quiero guardar un nuevo valor en la pila aquí debajo, eso será EBP-4, ¿vale? Porque cada bloquecito en 32 bits son 4 bytes, ¿vale? Hasta ahí se entiende, en EBP-4 tengo siempre la dirección de retorno, ¿de acuerdo? Bien, como hemos dicho, si alguien le pasa parámetros a main que por cierto a main se le pasan parámetros, eso lo sabéis, ¿verdad? main recibe parámetros, entonces los parámetros que recibe main hemos dicho que los reciben la pila y los parámetros se le tienen que pasar en la pila, se le tendrán que pasar antes de hacer el call, ¿verdad? por tanto los parámetros estarán justamente aquí apilados aquí, aquí estará el parámetro 1, aquí estará el parámetro 2 o, o si el parámetro 1 son eh, 64 bits serían los 2 bytes, en fin, aquí estarán los parámetros porque quien llama a una función lo que hace es primero apilar los parámetros en la pila en orden inverso, el último parámetro, luego el penúltimo, luego el antepenúltimo hasta el primero para que estén en este orden en la pila. Porque tengo que haber metido el último de todos, el que es el primer parámetro y así desde aquí yo accedo al primero, al segundo, al tercero en ese orden. Por eso se apilan en orden contrario, luego se hace la llamada que es lo que mete aquí la dirección de retorno y luego dentro de la función es cuando hacemos este movimiento que hemos hecho de salvar el frame anterior de la pila y meter ebp en donde está la pila ahora mismo. Y a partir de ahora como todo esto es memoria sin usar, si yo quiero... Hacer variables locales, yo lo único que tengo que hacer es mover el puntero de SP hacia abajo haciendo push o haciendo, un, o haciendo un sub, por ejemplo, a SP. Todo lo que hay aquí abajo es espacio donde yo puedo guardar variables locales. Y si yo ahora, después de guardar la variable local 1, la variable local 2 y la variable local 3, yo ahora quiero llamar a PRN para hacer el call, hago lo mismo. Hago un push del parámetro que supongamos que tengo que hacer meter dos parámetros, hago el push del parámetro 2, hago el push del parámetro 1, hago el call que mete la dirección de retorno y a continuación cuando llegue a PRN se hará el push de EBP que meterá aquí el old EBP y se hará el move para hacer que EBP y SP apunten aquí y entonces ya vuelvo a tener el espacio hacia abajo para la función prn, que es esto que tenéis en este diagrama, es decir, yo voy siempre, conforme la pila crece, voy haciéndome el espacio para las variables locales que necesito, y si yo tengo que llamar a una función, apilo los parámetros, llamo a la función, y por supuesto, cuando yo vuelva de la función, como he metido esto en la pila, lo tendré que sacar, esto es lo que hace la convención cdecl. Al llamar a una función, apilo los parámetros en orden inverso, hago el call, lo que mete la dirección de retorno en la pila y la otra función tiene que ajustar el frame, es decir, ponerse EBP para empezar a partir de ahí y repetir. Cuando la otra función termina me vuelve a dejar EBP y ESP donde estaban y yo desapilo los parámetros y ya está. Y así es, uso la pila para pasar parámetros. Esto me garantiza, si yo sigo estas instrucciones, que si yo produzco un ensamblador a partir de compilar con un compilador cualquiera, ese ensamblador generado va a ser compatible con otro compilador. Porque los dos, cuando llamen a funciones, van a hacer exactamente lo mismo. Van a esperar que los parámetros estén en el mismo sitio, los van a coger del mismo sitio, y eso permite que el código sea compatible entre compiladores. Pero todo este mecanismo que os estoy explicando es Súper importante que lo tengáis claro, porque esto es lo que os va a hacer entender cómo funcionan muchas cosas en C y C++. Esto es súper relevante tenerlo claro y lo veremos ahora después cuando convirtamos código. Bien, teniendo en cuenta eso, si nos volvemos aquí, ya habéis visto que esto es lo que hace, ¿vale? Si os fijáis, yo comento este código, que es el de la función, y aquí veis lo que es salvar el EVP antiguo, ¿vale? Meto en la pila esto es old ebp a la pila eh, aquí esto es sp y ebp al principio del frame vale que es en la posición para que a partir de ahí a lo que añadamos en la pila es espacio para variables locales cuando termino la función hago un pop ebp que esto significa que EBP iguala donde estaba antes. O el DBP. ¿Sí? Y a esto muy a menudo le puede faltar un detallito. Que aquí no hace falta porque ESP no ha cambiado. Pero si ESP se hubiera modificado aquí dentro con push, pop y cosas de ese estilo. Otra cosa que veríais aquí es esto. MOV ESP. Eh, no, MOV EBP ESP. Eh, no, lo estoy haciendo al revés, sp, ebp, ¿vale? Porque ebp nunca cambia, ebp siempre apunta a donde estaban al principio ebp y sp, y esto hace que sp vuelve al principio del frame, para dejarlo donde estaba, ¿vale? sp estaba ahí, lo he guardado en ebp, ebp no lo toco aquí dentro, nunca, y entonces luego vuelvo a restaurar sp, y vuelvo a restaurar EPP para dejarlos como estaban antes de que me llamaran a mí, en el frame anterior, ¿vale? Aquí como digo, esta instrucción la ha quitado el compilador, porque como no se modifica ESP para nada aquí dentro, pues no hace falta, ¿vale? ¿Entendido? Bien, pues vamos a hacer eso siguiendo este funcionamiento en nuestra función, y para hacer nuestra función vamos a hacer una función que, que llame a print, ¿vale? Así que, nosotros primero en main, ¿qué hacemos? Push EVP, ¿vale? Para salvar el, el base pointer, para poder restaurarlo después al terminar, que es lo que haremos aquí, pop EVP, ¿vale? Y entonces ahora ponemos el base pointer a donde está la pila, para que a partir de donde está la pila en adelante es donde está nuestro frame. Y de hecho yo ya voy a añadir aquí abajo la restauración para volver a dejarlo como estaba. ¿Lo veis? Salvo donde está BP para restaurarlo después. Pongo EVP a donde está ahora la pila para que sé que a partir de ahí es mi frame. Y luego restauro todo antes de volver. Así de sencillo. ¿Vale? Y esto mismo me lo llevo aquí a PRN. Y ya tengo preparados los frames de mis dos funciones. ¿Vale? Este PRN en algún momento hará un call printf. Que ahora veremos cómo lo hace. ¿Vale? si yo ahora esto lo compilo, lo ensamblo en este caso debería de funcionar sin problema, igual que hasta ahora, hago NASM, hago GCC y en principio esto funciona sin ningún problema ¿vale? y como veis el mero hecho de hacerle eh, el linkado con GCC me mete la librería estándar de C, Fijaros lo que ocupa mi hello, como veis aquí, vale, ocupa bastante comparado con el punto O, vale. mi código ensamblador en el punto O, que el, el ensamblador ocupa menos todavía que el punto O, pero fijaros lo que ocupa cuando lo meto en el hello, ¿vale? Vale, ahora que ya tengo esto, vamos a la parte, yo quiero imprimir, imprimir lo vamos a hacer de forma muy fácil, de manera inicial, voy a imprimir esta cadena, sin más, eso es llamar a printf, llamar a printf, que es lo que me hace la función prn, necesita que exista printf, printf existe y es un símbolo llamado printf, entonces yo aquí podría hacer como se hace en Amstrad, solo que aquí tengo un símbolo adicional, o sea un, una directiva adicional que es extern, a la que le digo printf es un símbolo global externo, a este, a este fichero, y ya está, ahora ya puedo hacer call printf, sin más, lo que pasa es que este call printf, necesitará parámetros, le tengo que parar, pasar parámetros a printf, si veis yo compilo, y esto, eso sí, ahora me va a dar un warning, que ahora veremos lo que es, ¿vale?, no me voy a entretener este warning, pero habéis visto que el warning es por llamar a printf, ahora, printf, hemos dicho que a printf hay que pasarle los parámetros. ¿Dónde? ¿Dónde se le pasan los parámetros a printf? En la pila. Muy bien. ¿Cómo paso el parámetro a printf en la pila? Decidme. ¿Cómo se os ocurre que podría pasarle? ¿Y qué le tengo que pasar exactamente a printf en la pila? Porque ahora mismo... Si yo quiero que Printf me imprima hola, solo le tengo que pasar un parámetro. Que es exactamente la cadena que tiene que imprimir. Ese sería el. Además, es cuando llamáis a Printf. Si lo pensáis en Printf en C, tenéis un parámetro que es la cadena. Y luego hay más parámetros que son los que sustituyen a lo que haya de formato aquí. Pero si yo solo hago esto, es un solo parámetro a Printf. ¿Vale? Entonces como dice Damián, le tengo que pasar el MSG, ¿vale? sin deciros nada ¿cómo metemos el MSG en la pila? ¿cómo metemos esa dirección de memoria? porque entendemos que esto es una dirección de memoria donde están almacenados estos valores ¿cómo meto eso en la pila? a ver, ¿quién me da ideas de cómo meter eso en la pila? con lo que habéis visto hasta ahora ¿vale? Alex dice... MOV EAX MSG ¿Vale? Eso haríamos en Amstrad, ¿no? Y push EAX ¿No? Muevo la dirección de memoria A un registro Y hago push ¿Funcionará esto? Probamos Voy a hacer NASM El ensamblador No se queja Claro, hemos hecho push Hemos hecho MOV Al principio No se debe quejar Voy a ensamblar y linkar. Como veis, se sigue, sigue habiendo un warning. Ahora os explicaré lo que es. No hay problema. El, es un warning. Voy a ejecutar hello. Y, oh, magia. Hemos hecho un printf desde ensamblador. Ahí tenemos hello. Falta hacer un pop después. Ojo, que sí que nos faltan cosas, pero esto ha funcionado, ¿eh? sin hacer más nada. Eso sí, si os fijáis, esto la hemos podido liar pardísima y la hemos pedido de liar pardísima y es un misterio que no la hayamos liado pardísima porque hemos metido eax como parámetro en la pila al llamar a printf y no hemos después arreglado los 4 bytes de la pila que hemos metido de más, ¿vale? Esto es importante porque yo meto en la pila pero eh, la función a la que llamo no toca esa parte de la pila Así que este pop ebp de aquí, lo que ha ocurrido es que nos ha metido en EVP esto. Lo cual es muy feo, ¿vale? Entonces, podríamos hacer aquí un pop EAX para arreglarlo, pero digamos que tenemos una cosita mucho más divertida, ¿vale? Acordaos que un push lo que hace es restar 4 a ESP, ¿vale? Y a continuación meter meter donde está ESP que esto se pondría aquí, así lo que hay en EAX sí, esto sería, de hecho es más, lo voy a poner como instrucciones para que lo veáis ¿vale? sub ESP coma cuatro, mov ESP ax esto sería el push ¿vale? entonces se puede cambiar ESP directamente, igual que está esto de aquí Aquí sí podemos cambiar ESP directamente y podemos hacer lo contrario a eso que sería un add ESP, +4 para volver a dejar la pila donde estaba, este push le ha restado 4 para poder meter un valor y para dejarla donde estaba solo tenemos que sumar 4, de modo que si aquí hacemos 20 parámetros pues solo tendríamos que meter 20 por 4, 80, sumar 80 a ESP y ya está no necesitamos hacer pop y meter cosas en registro solo volver a poner sp donde estaba porque de esos valores de memoria nos olvidamos vale y es más, fijaos que esto que he puesto aquí, yo ahora mismo el push lo podría comentar y podría hacer esto a ver si funciona fijaos esto es, permite hacer un push a mano utilizando ESP que ya habéis visto que aquí se ponen estos corchetes en vez del paréntesis para escribir en memoria. ¿vale? Esto es resto 4 a la pila y meto en esa nueva posición de la pila lo que hay en EAX. Pero es que además todo esto nos lo podemos ahorrar porque en este ensamblador podemos hacer una cosa tan bonita como esto. La dirección de memoria de MSG es un inmediato, es un valor concreto, ¿vale? Esta posición de memoria de aquí arriba será la posición 0, la posición 100, la posición 1000, la que sea. Pues esto es un push 0, 100, 1000. Puedo meter un push de un inmediato. Yo puedo hacer esto. Puedo hacer push 5. Y puedo meter un 5 en la pila. Así sin más, directamente. Puedo meterlo tal cual. De hecho es más, ahora lo vais a ver que lo vamos a utilizar. Ahí. Tengo que hacer NASM primero gcc, hello, ¿vale? Como veis, todo esto se nos ha simplificado bastante, el cola printf, ¿vale? Este warning eh, viene por un detallito importante, ¿vale? Relocation os sonará, ya lo habéis visto el relocation en Amstrad también, ¿verdad? Este relocation os ha salido a más de uno en alguna ocasión, entonces, esto viene por un detalle interesante que lo está resumido aquí, eh, PIE en castellano tiene un significado, pero en inglés son siglas, ¿vale? Y esas siglas son Position Independent Executable, ¿vale? Es un ejecutable en posición independiente y eso significa que el ejecutable que genera GCC por defecto, cuando GCC nos genera un ejecutable, no lo genera como Amstrad puesto en una posición exacta, no estará iniciando en la posición 100, en la 200, en la 500… Sino que está en una posición aleatoria. En una posición y por tanto todo el código está diseñado para funcionar en cualquier posición de la memoria. No en una concreta. Eso en el código de Intel se puede hacer. Y es fácil. Bueno, fácil, entre comillas, tiene sus detallitos, pero se hace. Lo hace el compilador. pero nos genera un código que puede funcionar en cualquier posición de la memoria. Pero eso nos genera, como habéis visto, un warning al llamar a printf porque printf está en una posición concreta, cuando lo ensamblamos, porque la librería estándar de C que estamos utilizando y nuestro código están colisionando, nuestro código con NASM, este que hemos generado aquí, ese se ha generado para una posición concreta, la librería estándar de C no está, con, eh, la librería estándar de C está con position independent executable, pero el nuestro no, entonces yo lo que le voy a decir para solucionar el warning, de forma muy sencilla, es que no quiero...